¿Eh? ¿Qué guapo? ¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos en Logroño, el Palacio de los Deportes, donde se cogen las inscripciones. Ahí había un, una pancarta muy grande, donde salían los dorsales y todos los inscritos. Había que mirar el número de dorsal, ir a coger el dorsal y la bolsa de la, de la inscripción. Mirad, mirad qué bolsa más guapa. ¿Quién hace el unboxing? Venga, que tú sí, Unboxing, unboxing. Eh, Vamos a ver qué hay. Una bolsica de boomerang, boomerang, del la corte inglés. Ha quitado el precio de, de las bolsas. ¡Una carretera! ¡Hostia! <risa> Mira a ver si hay pasta. Arica. Bueno, vamos al corredor, donde estará los dos sales y donde mayor. estará. mayor ¡Oh, qué chulo! Mayor. De color vino Claro, gorrica Gorrica de Pirelli Bidón Bidón Bolsica Bolsica de Gobi KH7, de 7, desengrasante 8. Lubricante de cadena blue, blue. Boli Más cosas sí. de, Garmin. de Garmin ¡Otra! ohí va qué chula! Oh, de camuflaje chica. ¡Eh! Para me vienen de gente. cojón la, la base de los y dientes ¿Y esto qué es? de sol Antes y post Giorgio, ¿te ha gustado la feria del corredor o qué? Muy bien, muy completa. Sí. ¿no es, <risa> <risa> ¿Me es un puto hater, ¿eh? Ahí están los de asistencia mecánica, lo de Gobic y lo de Pirelli. Bravo. Y faltan falta los de KH7, que son los que nos limpiarán la bicicleta. Que nos limpiarán la bicicleta. Sí, hombre, eso ponía sí, en la. Dios, claro, si ya sí, otros, ya... sí. Eh, Ole, pedazo de campamento que nos hemos montado en Sí, esto señor. Es muy importante. Saca, eh... saca una botella eh... ya de vino. Anda. Saca mismo. una botella de vino que la vamos a, a echar a enfriar. Bueno, ya estamos aquí preparando. Wow, esto lleva mucho mucha planificación y mucho, mucho lío, ¿eh? Lo de las bicicletas. Ahí, engrasando con aceite del de calor, del bueno, sí señor. <ríe> no, que lo, lo ah, que, te se fal, no, que es de no, marca. Eso, eso, que es de, no, de, no de marca. Así, así me gusta. Saca una botella de vino. Eso estoy. Bueno, pues por lo que parece, de momento esto pinta bien. Lo de.. Hasta patrocinado dejaba corchos. Aquí que nivel siempre. Este saca corchos, ya de, de la furgoneta no va a salir. Este es para mí para siempre. ¿Qué, qué, sí, mi casa. ¿Qué no haberlo sacado. Buenas tardes. Aquí Jaime Catalán informando desde Navarrete. En estos momentos nos encontramos en el paddock Cicos Almozara. Aquí ya hemos, ya hemos comido a gusto y ahora ya nos estamos preparando comido, ¿tú? para lo que viene. ¿Qué categoría eres? Élite. ¿Eres élite? ¿Sabes Aca... que sales de los primeros? No lo sé ya, pero me van a pasar todos como un demonio. ¿Estás acojonado? ¿Es tu primera prueba por etapas? No, nah, acojonado, no es mi primera prueba por etapas, pero estoy contento, con ilusión. Yo he venido aquí a terminar, a pasármelo bien. A ver, vinito y sobre todo disfrutar, que es lo importante. Mira, mira, ¿qué comen los ciclistas? Vamos a ver aquí lo que tienen aquí los ciclistas preparados. Pastao. Yo, macarrones con. Macarrones. Con huevo y atún. Huevo y atún. Pata cocida, huevo, atún, un poco de tomate. Ole, yo no me voy a comer todo, ¿eh? Jodo, jodo. Así estás, así estás, cabrón. ¿Y tú, Miquel, qué tienes para comer? Cuscus. Cus. Mi nombre es Jorge Romeo, me llaman Giorgio casi todos, del Club Ciclista de Metal y bueno, la verdad es que yo llevo unas cuantas bike races, he hecho la Cataluña Bike Race, eh, Andalucía Bike Race y una edición de la Rioja Bike Race. Esta es mi segunda edición. Y mi objetivo pues es sobre todo disfrutar, pasarlo bien, no, romper, no romperme yo, no romper la bici, llegar a casa y echarnos un vino. Ese es el objetivo. Y disfrutar con los compañeros. Mira, mira hola si hay guarradas. Mira, mira. La carrera de hoy son 22 kilómetros o 23 kilómetros, ¿qué os meteríais? Yo creo que con esto va. Sí, bueno, va, va, ¿qué, qué es lo que te meterías? de cafeína porque... yo te compro eh, un gel de cafeína y casi antes de salir si sí, yo eso pensaba ¿no? y, ¿Y Proud? es que son 10 kilómetros 10 kilómetros de subida y luego el resto de datos para abajo antes hay cuánto media hora antes o cuánto no, no justo antes de salir justo antes de salir creo muy yo se es, si hay un nutricionista por aquí muy aquí, muy aquí abajo que nos ponga los comentarios que os echaríais para 20 para 20 kilómetros de tapa yo uno de estos Hola, muy buenas. Soy Jorge Bordona. ¡Da! Bueno, eh, yo compito en Master 40. A cualquier cosa hay más competir. Bueno, corro, salgo, eh, participo, eh, voy a salir en bici, soy unos cabrones. Eh, eso, como todos, lo vamos a pasar bien, disfrutar, no caernos, beber mucho, echar risas. Y... ¿Cuántas Vicky Racer llevas? Llevo es la segunda, hice el año pasado la de León, BTT León, tres días, esta de tres días también Y por las que vengan con los compañeros sea, Bueno, eh, ahora no, un no momento, se, un sí. momento de, de un poco más de tranquilidad, que desde... El grupo, el club ciclista MTB Lobo Zaragoza, eh, mucho ánimo a la familia del compañero de Huesca que falleció en la Titan de Exactamente, que de tristemente Marcos. nos dejó ahí la Titan Desert haciendo lo que más le gustaba. Sí. ¿Eh? Un sí. recuerdo también para nuestro amigo Jorge de Viquineros que tenía que estar aquí y bueno pues Se ha lesionado. Lo, los acompañaremos aquí desde el corazón. ¿eh? Voy a ir regalado hoy. Un besín. Tiene unas ganas, Miquel ya. de. Apa chavales, ¿qué pasa? Por bueno, aquí andamos haciendo otra viquerrace. Porque llevamos ya, yo no sé, pero igual... Han perdido seis, la cuenta. Siete. Ocho. Ocho, sí. La mejor que el año pasado hicimos con Giorgio y la que más divertida, la primera Rioja Bay Ridge. Esta es la tercera, porque el año pasado solo vine solo cabrones. Pero bueno, yo te sobraron las perras para apuntarte a carreras. Y estuvo bien, me lo pasé bien porque como vino mi mujer y mi cuñado, fuimos luego de vinos los dos días y, y me calenté por otro lado. ¿Este año nos iremos de vinos? Este año, un ratico sí, pero suave, que si no... no ah, vendemos, va, vas no con vendemos. intención de ganar. Sí, amigos, no, tengo vaya. que echarme algún amigo de más para el sur, para bajar alguna carrera de por ahí. O para pa Galicia, que también mola. Bueno, ya sabes, si le queréis invitar a alguna carrera y... y que tengo camper para ir, así que a donde sea. <risa> eh, llevamos aquí dos horas preparando, que sí, bicicletas. Presión de neumáticos. ¿Qué más hemos preparado? El mayor, el, el, el, el dorsal, dorsal. El perfil de la ruta. El perfil nos de la ruta. Ahora, para ahora la alimentación, el perfil de la ruta. ¿Qué me decía de tu abuelo? Mi abuelo fue es de Vitoria, nació en Vitoria y fue campeón de Alava en el Alaba. 34, el antes de empezar la guerra civil. Y, ¿Y, y nada, si nos viera ahora... Si nos viera ahora os diría que somos gilipollas, porque nos estamos echando mi mierda en el botellín y él llevaba pues café y coñac Y con eso pasaba la... Estamos a y... dos cojones. <ríe> ¿De esto ¿Dónde sale? Cuando tú mandes? ¡Hola, muy buenas! ¿Qué tal? <risa> que Bueno, que yo aquí he venido a grabar No he venido a competir, no he venido a correr La categoría me da igual, la carrera me da lo mismo Me da igual que sea en tres <risa> días Yo quiero que salgan buenos vídeos Y de momento creo que vamos por el camino Hombre, pues eh... tendrás que ir con alguno de nosotros, ¿no? Un ratito, pa, porque pa, si no, no vas a grabar a ningún lobo Porque con... a ti mismo, ¿cómo te vas bueno, a grabar? Bueno, ya os grabaré Bueno, pues la primera etapa me lo voy a tomar con mucha calma Porque creo que llevo un coronavirus de mil pares de cojones Que lo voy a pegar a estos Porque llevo una semana que no me duelen las piernas Una barbaridad y... <risa> y luego, bueno, según como me va encontrando Pues ahí voy a intentar disputar la tercera etapa La tercera, bien esa, que están todos cansados claro. Exactamente, exactamente <risa> Bueno, eh, ya, corta ¡Opa! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues que, como soy medio bobo, he ido a sacar la cala, le he pegado con el pie y ha pegado el eh, reventón. Ah, que has hecho tú solo. Eso, ¿no? <ríe> puto crack! Bueno, pues aquí tenemos al de mecánic. Fernando? Fernando, Tengo aquí de todo. Tengo aquí el maletín de emergencia. ¿eh? Y tenía tres radios. A ver, ¿cuál será el partido? Que no lo veo. Eso este vale. de aquí. Ahí. Vale, guay. Ole. Ay. Ay. Ay. Y ahora sí tenemos suerte. ¿Roscará y todo ¿qué? ¿Tú crees que roscará? o los... Sí, sí, confiamos. Otro lado. Ay, a ver, mira, de momento parece que va roscando. Sí, sí, aún no. roscará aún. Mira, mira, mira, mira, ah. mira, mira, mira, mira. ole. Vas a salir con radio y todo, ¿eh, chaval? Eh, mira. eh. Ha puesto eh. ojito, cambiar. eh, ojito, y ahora vamos a centrarla. Venga, sujeta, que levantes. Perfecto. Aunque no esté perfecta, te valdrá, ¿no? Sí, sí, ahora claro. eh, eh. ya está la llanta sí. picada! Espacio patrocinado por Ciclos Almozara y no solo ruedas. <risa> ¡Eh! ¡De puta madre, eh, campeón! ¡Vamos! A ver. ¡Hala, con ¡Venga, ánimo, eh! Oye, vale. Vale. Vale. ¡Venga! Vale. Bueno, parecía que no iba a llegar nunca, eh. Tantas tomas, tanta preparación... Y ya estamos aquí, ya, ya estamos en la ya, carrera. Ya, ya estamos aquí. ¡Ya estamos ya! Vamos. Eh a ver, chicos! a ver, chico. ¿Qué daño está haciendo el jurado? Bueno, ya estamos en el cajón. Ya hemos entrado. Mira, mira, mira. Qué nervios. ¿Estáis nerviosos o qué? Yo sí, mogollón. Mira quién tenemos aquí. David, del cabestrero Baix, de Cabestrero Bike, de Caratayú. ¿Vende muchas bicis o qué? No, no, nada, nada. Todo parado. Todo, todo parado. <risa> Todos lloramos, eh. todos los mecánicos lloramos que si se venden pocas bicicletas, que esto está muy mal. Y luego, y luego nos apuntamos a todas las carreras, nos no cambiamos de bicicleta cada dos por tres. Eh, todos llorando. ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal la salida? Bien, bien. Ha salido suave, ¿no? Un poquito atrás, pero bueno. ¡Venga! Aquí estamos recortando, pero bien, bien. Uy, está cubierta en la garra, ¿eh? Necesita 250 o 260. ¿qué tal tu primera experiencia en una race? Bueno, de momento bien, poco a poco. Me ha gustado, ¿eh? Me está gustando, sí. sí. Pero sale muy rápido, ¿eh? Hostia. Pero luego para, ¿eh? no sé para ah, qué sale tan rápido. Amigo, Mira, dos parados. Santi pisó para nada, pero bien, bien, contento. está no os pasáis! ¡Tanto tú! ¡Eso! ¡Mira, ahí va! <risa> Bajo, arriba, abajo, 30 pinta, la senda, madre mía. Pasa, pasa, Jaime? que te van a echar con encima? Pasa que te van a que se te van a comer Jaime, tira. ¡Tira! Campeón, ahora, ahora el caos de ir a coger algo de bebé. Al ah, finito no tenemos fila, eh. Mira, eh. Sí, ¿Qué pasa? Eh. Eh. Pues buenas. Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has disputado, general o no? Sí, sí, sí, sí ¿qué tal te ha ido? Bien. No, pero... pero. No sé, pues 20 o así, vacío? 20. Sí, bien, bien. Mira, mira, qué bicicleta más buena yo. Mira, mira. Concito, eh, cojito, eh. El oh. que sabe, eh, como la mía. ¿No más o qué? Las piernas sí pero es que iba a 180, 185 de rato y... el recorregando las he a Giorgio y a Jorge, para ir con ellos a ver si me bajaban y no me bajaban. ¿No te bajan las pulsaciones? Eso, eso es el coronavirus. <risa> no me digas eso, no me digas eso. Tranquilo Mike, tranquilo. El calor. Efectos del calor, hemos salido con 30 y pico grados y las pulsaciones... mira mira quién que aquí, a bordo, ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¿Cómo muy te bien, ha ido? Muy bien, muy bien. bien ¿Estás contento? Sí, mucho. Lo único malo es tajones, pero bien. Eh. Bien, ¿no te ha afectado el calor? Un poco al principio. Miquel está reventado, eh. Miquel lo llevaba yo detrás y no le bajaba el pulso y... ¿Qué lo bajando. Se te ha ido, eh. ¿Qué pasa, figura? Oh, de puta madre. Bien, ¿te ha ido bien? como un enano. Sí. Muy divertidas todas las sendas, muy Pero chulas. con el tapón que has pillado, ya, ¿o no? taponazo, pero bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Divertido, ¿te has pasado Divertido, bien? Divertido, me lo pasa muy, muy bien, Mucho ¿Ven? flow, mucho pino, mucho, muy divertida, muy bonita las Me alegro. Sendas. Bueno, yo creo que ya tenemos recursos suficientes, ¿no?, para hoy, para todo, todo el vídeo. Bueno, chicos. Primera etapa terminada, alguno que está reventado, pero los demás estamos más o menos bien. ¿eh? Entonces, darle al like, suscribir, compartir y nos vemos. ¡Vaya! Iba a decir yo en el próximo vídeo, pero bueno. Ah, ¡Adiós!